Bueno, gracias a todos por asistir a esta charla. Eh, mi nombre es Daniel Martínez, soy CEO de IMT Cloud. Bueno, eh, como CEO llevo 10 años en una empresa en la que nos dedicamos a la integración de tecnologías y aplicaciones. Eh, hace 10 años empezamos a desarrollar un sistema que, digamos, gestiona alrededor de cerca de 180 tecnologías y aplicaciones, todo a través de un middleware único. Eh, digamos que en el mercado estamos, estamos conociendo conceptos como Internet de las Cosas, Big Data, Analytics, Hybrid Cloud, todos estos conceptos eh, tienden hacia la integración. Eh, en esta charla eh, os vengo a presentar a Javier Pastor, a Pedro Ruiz, a Ivonne Moraza. Digamos que en lo que representa el IoT y el Hybrid, el, y el hybrid Cloud eh, hablamos de la obtención de los datos, de la, de la comunicación de esos datos contra sistemas centrales para posteriormente eh, transformarlos y, y, digamos, luego analizarlos. ¿no? Entonces, cada una de estas personas que están aquí, pues, os van a hablar desde, desde su punto de vista, cómo ellos en su proyecto están participando en cada una de esas partes y cómo la importancia que queremos dar en esta charla respecto a la participación desde su punto de vista eh, con otros proyectos de software libre que están participando con ellos. ¿no? Eh, bueno, a, os voy a presentar, bueno, Javier Pastor, a continuación quiero que te presentes y, y que expongas un poco lo que, lo que haces. Muy bien, bueno, gracias Daniel. En principio, como bien decía él, soy Javier Pastor, soy eh, responsable de desarrollo en Carriot, una empresa de aquí de Madrid. Para el que no lo conozca, en principio Carriot es, eh, es un servicio en, en la nube, pretendemos ser como un, middle, un middleware. Eh, especialmente pensado para construir eh, proyectos de Internet eh, de las cosas de una forma muy fácil y muy sencilla. Lo que sí que queremos es eh, centrarnos en esa capa, en esa, en esa parte intermedia, de forma que eh, con ayuda de otros actores se pueda construir un proyecto vertical global que ofrezca un servicio y una solución que sea necesaria. Eh, ¿Por qué este, este servicio y por qué nos centramos solo en la parte de Internet of Things y demás? Bueno, pues porque al final es nuestro expertise, es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, trabajando en, en otro tipo de proyectos que anteriormente no eran Internet of Things, se, con, se conocían como M2M y demás, pero bueno, al final el concepto, el concepto ha evolucionado y lo que ofrecemos es una serie de servicios en la nube de forma... Eh, que un makers o un integrador de sistemas o cualquier empresa de este estilo pueda hacer uso de ellos para construir un proyecto en un time to market lo más pequeño posible. El objetivo fundamental es que esta persona sea capaz de desarrollar eh, un proyecto sacarlo al mercado, evaluarlo, ver si tiene éxito y a partir de ahí bueno pues decidir si es necesario usar otra plataforma especializada, crear la propia suya o hacer lo que fuera. Pero el objetivo sobre todo es reducir el tiempo de lanzamiento y que este integrador de sistemas, este maker aporte valor donde realmente lo tiene, que es o bien en su idea o bien en análisis de datos o bien en la fabricación del hardware o simplemente en ver si es viable o no es viable, algo así como... Eh, como usar una base de datos MySQL, por ejemplo, pero un servicio en la nube. Es una herramienta más, una pieza más de un puzzle para completar una pieza global o una solución global o una solución completa. En principio ahí es donde nos queremos, donde nos queremos ubicar, ubicar nosotros. ¿Qué relación tiene un poco la parte de Open Source con el, la parte de Internet of Things? Al final, eh, bueno todos sabéis que los proyectos Internet of Things se apoyan en tres capas fundamentales, una sería la parte de hardware. En el hardware, el open source ha tenido gran importancia. Al final, muchas placas eh, pues de estilo Arduino, que al final es hardware libre, pues son las placas de prototipado que están, de alguna forma, democratizando el uso de este tipo de placas y acercándolo al mercado. Incluso ahora ya están en las escuelas para aprender a programar y son los things de estos proyectos Internet of Things. Por otro lado, además, las comunicaciones. Hasta ahora estamos usando comunicaciones tradicionales, incluso para proyectos Internet of Things, con operadores tradicionales, Movistar, Orange, Vodafone y demás. No son las comunicaciones más óptimas para proyectos Internet of Things, pero sí que es cierto que se usan de forma masiva en este tipo de proyectos. Bueno, pues ya está habiendo también eh, alternativas libres, como la eh, Lora Alliance, por ejemplo, con su Lora One o con el protocolo Lora, para que la parte de la comunicación también sea pues, libre y encima son unos precios mucho más eh, económicos. Y en la parte de plataforma exactamente igual, ya hay muchas plataformas IoT que son completamente libres y otras que se usan como servicio y que el software libre ha permitido de alguna forma pues, que se puedan construir este tipo de servicios que al fin y al cabo nos han permitido por ejemplo a nosotros pues, competir con otras empresas de mucha mayor envergadura y actualmente pues, ser una de las empresas referentes a nivel de, de servicios IoT. Entonces vuestra posición como portal os, os implica tener que colaborar con otros ¿no? que desarrollan digamos, sensores o dispositivos que se tienen que comunicar con vuestra sí, plataforma. Al final, al final nosotros como bien decía somos un, somos un middleware y lo que ofrecemos son herramientas, herramientas a integradores de, de sistemas, herramientas a developers. Por ejemplo, tenemos una API en la parte inferior, la cual permite la ingesta de datos. La ingesta de datos a, fina, a, a través de diferentes protocolos, MQTT o HTTP o como sea. Tenemos otra API REST en la parte superior para la captación de datos. Tenemos módulos de seguridad, módulos de analítica, módulos de debug para el propio developer. Tenemos módulos de device management que permiten al usuario desplegar firmware en remoto en sus dispositivos eh, por de forma masiva pero nos centramos en esa capa intermedia. Necesitamos colaborar con otras empresas que usen la herramienta para proporcionar la ingesta de datos de la mejor forma posible y sobre todo si requiere una analítica por encima mucho, mucho mayor o requieres eh, enviar el dato a un integrador o a un, a un sistema del ayuntamiento, a un sistema externo o a cualquier sistema eh, ajeno, bueno, pues de alguna forma alguien que sea el encargado de o bien captar el dato de forma proactiva o bien de definir que la plataforma nuestra pues, envíe el dato eh, a otro sistema, con lo cual cedemos el testigo para que, que, bueno, pues, que analice la información y que la maneje y la gestione como él, considere, como él considere necesario como le esté requiriendo el cliente en este caso. bueno A continuación nos presento a Pedro Ruiz de la empresa Decidata. Muy bien. <ríe> Eh, lleva la parte de Analytics, digamos que es el siguiente la siguiente fase, ¿no? Después de la captación de datos, eh, hablaríamos de análisis, ¿no? De qué hacemos con esos datos. Pues bueno, de ello. sí, podemos decir que sí, pero mm, nosotros no vemos el tema del Big Data, que es lo que se trata de explicar aquí, desde una perspectiva eminentemente técnica. O sea, nosotros, lo explicaba antes, nosotros eh, queremos usar el Big Data más bien en análisis de los datos, también lo quiero decir, sean grandes o pequeños, o sea, no estamos solamente en Big Data, para ayudar a la toma de decisiones. Nosotros queremos estar focalizados ahí, <coughs> exclusivamente ahí. En, en el resto de las cosas, obviamente colaboramos con todo tipo de empresas, estamos dispuestos y lo hemos hecho a colaborar como os diré, os diré después. Nosotros creemos que vivimos un momento en el que están cambiando muchas cosas, esto parece que es una obviedad. Eh, pero en el mundo empresarial eh, el problema es que tienen que cambiar y no cambian. Ese es el gran problema, el gran dilema. Yo creo que las ideas, la tecnología van más adelante de la capacidad de asimilación y de digestión que tienen los, los empresarios. Eso supone un problema general para todos y ahí nosotros creemos que estamos aportando algo importante que algo importante que no, es, que no es muy nuevo, estamos tratando de decir a los empresarios lo que decía un filósofo hace no mucho tiempo, 50 años, se llama Bertrand Russell, que decía que los números tienen dos cualidades, una es que son bonitos y otra es que son ciertos. Nosotros queremos con esas dos patas tratar de explicarles. Eh, tengo aquí para no alargarme mucho ni despistarme, permiten que de vez en cuando eche una ojeadita, así será por... Por, lo, por el bien. Entonces nosotros creemos que ese es un gran desafío. Luego yo no les he dicho, Decidata está en el País Vasco, nosotros vivimos en un entorno muy industrial, o sea, la industria tiene mucho peso específico sobre nuestra capacidad de producción y al mismo tiempo también modula nuestra capacidad de pensar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar mucho en términos industriales, en términos de funcionamiento de máquinas, además en este momento y ayer la Bienal de la Máquina Herramienta, que reúne mucha gente, están tratándose de estos temas y de robótica también. Es decir, nosotros hemos encontrado que ahí puede haber un nicho importante de trabajo. Y para ver si era verdad, decidimos hacer un proyecto piloto, en el cual nosotros ofrecimos a la empresa que trabajaríamos para ellos completamente gratis durante tres meses, a cambio de que ellos nos dejasen enredar. Ellos se quedarían con los datos y si iba bien seguiríamos con ellos, y si no, nosotros habíamos avanzado con la experiencia. Y eso es lo que creo que puedo contarles aquí. Eh, lo hicimos con una empresa grande, una empresa grande, que factura algo más de 500 millones de dólares, algo, algo más en euros, no, algo menos en euros, eh, que es una empresa líder a nivel mundial y empezamos con ellos a ver qué había que hacer y seguimos un protocolo que era lo que les decía antes, ir y preguntar, que es lo más fácil de saber las respuestas. Eh, nos, eh, empezamos hablando con el Departamento de Proceso de Datos y allí fue como entrar en el mar de los sargazos. No nos movíamos. No sé si era por problema de entendimiento o por cualquier problema, no, no pudimos saberlo, pero el proyecto no se movía. No, claro, no podíamos decir nada, no podíamos ir a quejarnos, de ahí no sabíamos qué, porque nosotros habíamos pedido eso, ni podíamos hacer nada nada más que en las reuniones ir avanzando. Bueno, conseguimos romperlo afortunadamente porque el departamento de producción se dio cuenta de lo que pasaba y nos metieron en un proyecto técnico. Un proyecto técnico en el cual su índice de éxito era el 85% y querían pasar al 92%. Y nosotros queríamos fijar nuestro nivel de, de precio en función de resultados. Es decir, si ganábamos el resultado, pues cobrábamos y si no, pues no pasaba nada. Entonces, eh, lo hicimos. Eh, llegamos hasta el árbol de decisión y en el momento del árbol de decisión se empantanó un poco la cosa y están todavía dándole vueltas si avanzar o no avanzar o interpretar los datos. Y yo creo que ahí está la gran cuestión. Nos dimos cuenta que los eh, que toman las decisiones a nivel de estadística andan también muy flojos. Era muy difícil tratar de explicarles el árbol de decisión. Entonces esto... Diríamos, ahí acabó la historia porque la historia está ahí, no sabemos cuál será su evolución, si el paciente presentará buen estado, fallecerá o estará ahí sometido a hibernación. Entonces esto nos dimos cuenta, reflexionamos para dar el siguiente paso, de que era muy, muy, muy importante prefijar los objetivos que tenían las empresas. ¿Y cómo, cómo lo, lo hicimos la segunda vez donde ya hemos conseguido el primer contrato? ofreciendo una semana de espacio, en lo que nosotros también gratis, en lo que nosotros llamamos la fase de exploración y descubrimiento. Es decir, trabajar con el cliente para ver si sabemos dónde queremos ir, porque si no sabemos dónde queremos ir, mal, vamos a llegar. Entonces, lo hemos hecho, ese proyecto está en marcha y hasta el día de hoy funciona satisfactoriamente. No hemos acabado, luego no puedo decir el resultado, estamos en él. Yo creo que esto nos da una idea. ¿Cómo ando de tiempo? Más bien, más bien. ¿Eh? Vamos bien. Ah, bien. Eh, entonces, esto pues nos da una idea de qué es lo que como empresa, como decidata tenemos que hacer. Nosotros sabíamos una cosa clara de lo que no queríamos hacer, no queríamos ser un consulting. No, no queríamos serlo. Es una opción legal y legítima, interesante, pero no era la nuestra. Nosotros queríamos participar y ser socios con los que toman las decisiones, en el sentido que nosotros poníamos nuestro trabajo y participábamos en los resultados. Y entonces decidimos ofrecer, diríamos, tres, tres servicios concretos. Uno es la creación de algoritmos, otro es hacer machine learning y un tercero el árbol decisional. Esos son los servicios que nosotros queremos y tratamos de prestar. Un inciso, un inciso Pedro. Eh, ¿Todas las herramientas con las que trabajáis son herramientas de software libre? O sea, ¿trabajáis sobre todo. el entorno? Todo, ¿no? Todo de software libre. ¿Programación R? O sea... Programación R, Adobe, sí. todo, todo, todo. Me pues gustaría que les explicaras un poquitín. Sí. Bueno, va, va, vamos a ello, ¿eh? Sí. vamos a ello. Así, eh, nosotros eh, lo que queríamos era, eh, voy a decir un poco las personas, y luego eso, eso me encaja muy bien con lo que preguntas, claro. si no claro. te parece mal. Sí, sí, me parece... Claro. Eh, entonces eh, nosotros eh, tenemos como estamos divididos una vez somos pequeñitas somos cuatro personas entonces eh, tenemos un gran matemático un doctor en matemáticas que trabaja para una eh, gran multinacional de consulting pero tiene la suerte de que ha tiene la suerte de que está llevando todos los proyectos internacionales hoy está trabajando en Polonia el día de hoy eh, que es eh, que es el hombre que diseña y crea diríamos los grandes algoritmos este hombre maneja fundamentalmente en R y todo uh -huh. su sistema adicional de nube, etcétera, etcétera. Uh -huh. No tenemos ningún, eh, diríamos, software eh, pagado por, eh, por licencia. No tenemos ninguno. Entonces lo está haciendo y a satisfacción de, de todos los clientes. El, el resto de cosas, no, tampoco tenemos grandes inversiones en, en equipos, no lo tenemos. Y entonces tendríamos que volver un poco, para ver el tema de participativo y abierto, al cliente. El cliente sé que nosotros tenemos que nosotros hicimos el primer piloto, fabricaba unos grandes transformadores de medida. Entonces, esos grandes transformadores de medida era lo que había que trabajar con ellos para ver cómo funcionaban. Eh, lo que descubrieron después de estar con nosotros es que esos, eh, esos transformadores pudieran ser sensorizados. Y ahí viene la necesidad de trabajar con otra gente... Hablamos, de, de, de, hablamos de captación de datos y esos datos, transformarlos para llevarlos luego a, a analizar, ¿no? Sí, sí. Y nosotros le comentamos a él, oye, pues hay empresas que lo hacen, hay por ahí empresas y, y nos comentó, no, casi vosotros venís con ellos y colaboramos de la mano porque ya que os conocéis, así por lo menos solo tengo que pegar a uno y no a dos. Entonces, bueno, pues Bien. en ese sentido estamos avanzando con él. Yo creo que yo creo que en el mundo que vivimos, además, es, es un mundo que yo con esto más o menos creo que... Bueno, yo creo que no, no voy a. Ah, sí, bueno. Para lo que nosotros queremos en, en el fondo, y quiero cerrar un poco lo que he empezado, eh, que la gente que trabaja con nosotros use en la toma de decisiones es en tres, en tres grandes aspectos. Uno es el aspecto descriptivo. Yo creo que, que muchas empresas tienen los datos, no todas obviamente, eh, de mala calidad. No son datos buenos. Y claro, si los datos son, no son buenos todo lo que se haga después con ellos eh, es peor. Hay un dicho que es un poco grosero, no lo voy a decir aquí, pero dice que si a la M se le echa colonia, no huele más a colonia, huele más a M. Entonces con los datos pasa lo mismo, que si los datos son muy, muy malos, por mucho que la técnica sea buena, el resultado va a ser pésimo, porque encima tiene el agravante de la confianza. Esa es la primera parte. Hay, hay, nosotros, hay nosotros y los estándares que estamos recibiendo de fuera, dice que hay que gastar prácticamente el 80% del gasto para tener una buena utilización. Luego la segunda parte que es más, más estándar, más normal, que es la predictiva, que es, también es R para ello, que es sacar las rectas de regresión, las ANOVAS, etcétera, etcétera, para poder efectuar predicciones a futuro. Y otra que es importante que es la parte más decisional, más, eh, más proactiva que tiene que tener el sistema, es decir que, que los propios que los usan confíen y crean en ellos. Yo creo que estas son, diríamos, la parte más importante. Antes he hablado de un filósofo para cerrar y cierro con otro. Retrocedo 300 años y se está cumpliendo lo que dijo aquel hombre, se llamaba René Descartes, los franceses lo dicen con otros acentos que yo me abstengo de decirlo. Eh, él decía que llegaría un momento en que sería la matematización universal y yo creo que estamos llegando a ese momento. Él lo vio hacia el siglo XVII y estamos en el siglo XXI cumpliéndose lo que está ahí. Para lo cual, todo esto sería, para lo cual también es cierto que hay que ser lo suficientemente humilde. Es muy difícil poderlo hacerlo individualmente. Y, y cierro con un dato de Big Data. Si ustedes miran las concesiones de premios Nobel en los últimos 20 años, verán que la mayoría ha sido a más de una persona, excepto en literatura. Siempre se dan a equipos. Y con esto acabo mi exposición. Está claro que todo tiende hacia la integración y muchos dicen que lo que estamos haciendo ahora no se va a parecer nada a lo que ocurrirá, a lo que sucederá dentro de cuatro, cuatro años. Digo que dentro de cuatro años no nos vamos a reconocer, ¿no? Todo tiende a la integración, a la relación de datos, de hacer que los datos pues, se capten, luego se analicen, pero hay determinados problemas que, que están surgiendo y hay ciertas preocupaciones en el aspecto de seguridad, de automatizar esos datos, de obtenerlos y de cómo han de ser transmitidos. Entonces, os voy a presentar a Ivo Moraza, que es responsable en la parte de comunicación y transmisión, en la parte de APIs, eh, la empresa IMT Cloud. Y, bueno, bueno, ya te he presentado. Me, me conoce bien, ¿no? Trabajamos <risa> juntos. Eh, entonces, bueno, yo lo único aportar, ¿qué hacemos nosotros en, en IMT Cloud? Bueno, somos una ingeniería, una ingeniería, eh, estamos muy centrados en intercomunicar tecnologías. ¿no? Eh, llevamos una década trabajando todo con software libre, eh, integrando herramientas de software libre entre sí para generar eh, soluciones mayores eh, mediante la sinergia de dicha comunicación. Y, y bueno, dentro de N proyectos eh, que hacemos, pues también estamos un poquito metidos en el tema de IoT, que ¿no? es un poco lo que, lo que venimos a hablar, a hablar hoy aquí. Al ir un poco de lo que comentaba Pedro, ¿no? el dato, eh, si el dato es sucio, evidentemente todo lo que hagamos después, todo ese esfuerzo eh, que tengamos a posteriori, ya sea en, en hacer una transmisión maravillosa de ese dato hacia una herramienta concentradora como puede ser Carriots, que a su vez luego lo pasa a la herramienta de Analytics, que puede ser la, la que tienen en Decidata, ¿no? Eh, pues no sirve, de mucho, no sirve de mucho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué decimos que el dato es sucio? o ¿Por qué nos podemos ver en esa situación? ¿Es que no hay manera de obtener ese dato de una manera limpia? Efectivamente, sí la hay. Sí la hay. Habrá casos en que será más fácil, más difícil. Eh, habrá casos en donde habrá que poner dicho sensor en entornos más agresivos. Y por lo tanto, dentro del abanico que nos ofrece el mercado de sensórica, pues, a veces nos servirá un fabricante, otras veces nos servirá otro, otras veces pues, lo tendremos más complicado y tendremos que hacer algo a medida. Y claro, los fabricantes... Hay varios estándares. No todos utilizan los mismos estándares de transmisión. No todos utilizan eh, transmisiones eh, securizadas. La seguridad es muy importante en IoT. ¿vale? Eh, igual no nos estamos dando cuenta ahora. Yo creo que, que ya la gente va despertando. Pero estamos en la cuarta revolución industrial. ¿vale? A día de hoy ya estamos en la cuarta revolución industrial. Ya tenemos máquinas en, en, en, la, en la industria que nos envían información y que son capaces de recibir instrucciones para realizar ciertas acciones, algunas de ellas eh, bastante, bastante delicadas. ¿no? Entonces, pues una interceptación en medio de esa, de esa transmisión podría dar resultados bastante peligrosos. Entonces, la, la securización de esa, de esa transmisión es importante. Cuando hablamos de sensórica, la gente que hace los, los, los dispositivos de, de transmisión Evidentemente eh, es un negocio, es su negocio. Lo que tratan de hacer son dispositivos que sean lo más económicos, fiables y seguros eh, para poder entrar en el mercado. Y evidentemente van a destinar eh, el 90% de su esfuerzo en conseguir ese objetivo. Pero no por ello van a, a ceñirse a un estándar de transmisión eh, único, porque hay varios estándares de transmisión. Ahí es donde entra una figura que es el microservicio. ¿vale? Un software intermedio que lo que tiene que hacer, y es un poco donde nosotros hemos metido un poco nuestro esfuerzo, pues dada nuestra experiencia en intercomunicar distintos software libres, ¿por qué no hacemos lo mismo intentando intercomunicar eh, distintos dispositivos. ¿no? Nos quedamos con el mejor. Mira, pues este fabricante utiliza eh, ciertos, eh, ciertos sensores de lumínica que son excelentes. Eh, tenemos otro fabricante que nos está dando unos sensores para controlar eh, los contenedores que también son maravillosos, pero utilizan distinto eh, sistema de comunicación. Queremos llevar todo eso a una plataforma concentradora eh, que, que utiliza o recibe o tiene, o tiene una API de, de recepción de datos. Eh, que, oye, nos da todo, pero justo este sensor en concreto que quiero utilizar, pues no, no, no, no lo trata bien, ¿no? Pues nos vamos a ver obligados, queramos o no, eh, a tener que hacer algo intermedio que cubra, que cubra todas esas, esas necesidades de traducción e intercomunicación y de securización de esos, de esos datos. Porque eso va a ser vital para que ese dato no llegue sucio a la capa superior, que es la capa de, de análisis de Big Data. Entonces, más o menos es un poco, no sé cómo andamos de tiempo, he ido un poquito rápido. Las soluciones cloud a, a las cuales transmitimos los datos mm -hmm. definen, diferentes definen su propio estándar. Claro. ¿Los estándares son buenos o son malos? ¿O qué, qué, qué? Son buenos, pero cada uno, claro, evidentemente eh, no le puedes pedir absolutamente a todos los eh, fabricantes que se ciñan absolutamente a todos, los, a todos los estándares existentes. Tampoco veo bien, y probablemente muchos de vosotros os tiraréis a mi cuello después de que diga esto, eh, pero tampoco veo que sea tan positivo llegar a un único estándar. Y como ejemplo voy a poner IPv4. ¿vale? Nosotros teníamos un estándar de IPv6, ¿querrás ¿no? ¿no? decir? No, IPv4, ah, IPv4. luego 4. ya llegaremos a IPv6. Hemos montado internet todo maravilloso, genial, lo hemos hecho sobre IPv4 y de repente, oye, que de la noche al día esto ha funcionado, ¿vale? aunque Bill Gates lo veía como algo, algo que, no, que no tenía futuro. Y nos hemos quedado sin IPs. Oye, ¿qué hacemos? De vez en cuando a algunos les quitamos de, de que no se puedan... Bueno, nos lo hacían ¿no? nuestros operadores. No, no, hay que, hay que meter algo. Pues IPv6, ¿no? que tenemos muchas más. Aparte podemos eh, meter bastantes más protocolos y demás. Entonces, IPv6 existe desde hace mucho tiempo. Y, y es más seguro, es más bonito, más maravilloso. Nos, da, nos solventa la vida de, eh, de esos números de IPs limitados que, que teníamos. Pero ¿cuánto ha tardado IPv6 en implantarse? ¿No? O, o es más, ¿cuántos estáis utilizando IPv6 en vuestras redes locales pudiendo hacerlo? ¿Cuántos de vuestros eh, dispositivos de seguridad perimetral soportan IPv6 para poder tener controladas esas transmisiones y que no pasen como Pedro por su casa, como podrían estar pasando? ¿No? Eh, tenemos ese nuevo estándar, pero lo que es la aplicación o la adecuación de todas nuestras redes a ese nuevo estándar está siendo lenta. Bueno, pues En este caso con IoT yo creo que, que bien está bien que tengamos cada vez mejores estándares de transmisión, mejores estándares de seguridad, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser compatibles con todo lo que hay y por lo tanto vamos a tener que desarrollar microservicios y desarrollar métodos o softwares intermedios eh, capaces de dar cobertura a lo que nosotros queremos eh, transmitir siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo, ¿no? que sea seguro y fiable. Que hablamos de un middleware que supervise todo lo que es el proceso, desde el principio hasta. O varios, o varios, porque puede haber eh, uno en la parte entre la sensórica y el concentrador, o puede haber otro entre el concentrador y ya el, el receptor final de esos datos, depende. O sea, el, bueno, como comentaba antes, un proyecto vertical, ¿no? como comentabas hace un momento, eh, tú sabes de dónde partes y a dónde quieres llegar. En un caso concreto. Pues nosotros teniendo ya acotado el alcance de un proyecto, pues es muy fácil eh, localizar los puntos donde hay que realizar ese tipo de, de acciones intermedias ¿no? o donde hay que hacer ese trabajo intermedio de ese software, vale. de esos microservicios. O sea, que dentro de lo que es el software libre, bueno, quería comentar que siempre pensamos en que se comuniquen con nosotros, ¿no? Igual es sí, importante nosotros, que nos comuniquemos con otros. Eso es. Pensar dejar... desde nuestro proyecto en realizar una comunicación con otros proyectos. Y abrir nuestro proyecto para que otras personas puedan comunicarse con él o eh, nosotros. Bueno, tiene que ser eh, billetivo, evidentemente. Muy bien. Bueno, si queréis ahora... ¿Queréis, a, ¿queréis hacer alguna pregunta? Eh, ¿Algunos asistentes? Bueno. Igual eh. se he dormido. <risa> Bueno, eh, en cierto modo al final lo que se trata es que tenemos que aplicar desde nuestro proyecto de software libre una filosofía de networking hacia los demás, ¿no? Si no, esto no se va a conseguir. Al final, lo he hablado de Hybrid Cloud, hemos hemos hablado de, del tema de, de Internet of Things, del tema de, de Analytics, pero básicamente para al final cumplir el objetivo, eh, cada una de estas partes vamos a tener que trabajar eh, eh, juntas, ¿no? Cuando quiero decir que cada una de estas partes es, cada una de este tipo de empresas va a tener que trabajar con la empresa sensórica, con otra empresa de captación de datos, con otra empresa de análisis y con otros servicios, microservicios, digamos, que van a, se van a eh, implementar en cada uno de, de estos procesos. ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de Open Source. Sí, muy bien. Realmente somos, somos abiertos, ¿no? Bueno, en este aspecto nosotros tenemos una experiencia, como os he comentado, de 10 años. Antes de empezar esta charla, tuvimos, no nos conocíamos. ¿eh? Os tengo que reconocer que a, a Javier Pastor y a Pedro Ruiz, eh, pues bueno, no había oído hablar de ellos. Les tengo admiración porque había oído hablar con, por otras personas. Y bueno, eh, en cierto modo, eh, bueno, antes de comenzar esta charla, tuvimos nuestra propia charla. Y de esa charla, pues bueno, ha salido algo muy bonito y en el cual vamos a podemos participar en un futuro. ¿no? Lo que tenemos que trasladar con esto es que lo importante es esa colaboración. Colaboración entre personas, colaboración entre proyectos. Al final nuestro proyecto va a ser más fuerte. Cuanto más participemos con otra gente que desarrolla otro software libre y que, y que al final tenemos que crear el futuro, nos va a demandar plataformas unificadas en cada una de estas partes. Y nada, y ya esto es todo. ¿No hay preguntas entonces? No hay preguntas, nada. nada. ¿Nadie me quiere crucificar por lo de los estándares? <risa> Parece sí. que no. Yo por si acaso he pedido que quitaran los maderos y los clavos. ¿Sabéis que los cloud públicos, digamos cloud como Azure o cloud como Sofía Indra, son entornos cautivos? Al final nos dicen introducid software libre, pero al final se queda ahí ¿no? y tenemos que cumplir su estándar. Y nosotros pensamos que al final este, estos entornos que hay que desarrollar, lo que se tiene es al revés. Son ellos los que se tienen que adaptar a nuestra infraestructura TIC que tenemos en, en nuestras empresas y en nuestro entorno. Nos estamos adaptando a ellos, pero no sé hasta qué punto... Y están definiendo un, un estándar. ¿Y cuántos estándares duran, duran mucho tiempo? Muy pocos, ¿no? Si sí, es bueno y es algo muy focalizado. De todos modos, yo creo que lo más importante, yo con lo que me quedaría al margen de, de lo que estábamos hablando, no de Big Data, es que lo importante es el networking, la comunicación entre los distintos elementos y distintas empresas. Porque la colaboración eh, lo que va a dar es que si tenemos dos, dos productos muy buenos que van a tener que trabajar eh, forzosamente juntos, si a su vez tenemos comunicación entre ambos para conseguir hacer que vaya más fluido, vamos a tener algo que va a ser muy superior. A, a lo que hubiéramos hecho incluso siendo más empresas ¿no? eh, o metiendo una tercera empresa de por medio. El, yo creo que la apertura, la apertura de, de esas comunicaciones, ese networking, eh, el trabajo en equipo que nos permite, la filosofía que, que nosotros aplicamos en nuestro día a día, aparte de, de, de ser la filosofía del software que nos gusta utilizar, ¿no? el software libre y abierto, eh, es, es lo que va a hacer que todo esto sea posible. Sí, al final solo, perdonar una, una pequeña cuña, un ejemplo también un poco gráfico que tiene relación con la parte de Internet of Things. Eh, ahora está muy de moda dentro de Internet of Things la parte de Smart Cities, no parece que, que vende mucho y demás. Habría que discutir si son ciudades sensorizadas o realmente Smart Cities, no habría que, que ver la diferencia y eso abriría otro debate. Pero sí que tenéis que, que pensar que muchas veces vais a un armar sitio, a una ciudad sensorizada y miráis a una farola y de repente en la farola hay tres eh, router o tres gateways de, de comunicación. ¿no? Esto demuestra que en realidad no colaboramos en nada, que no es una Smart City y que no se está tomando una decisión inteligente con la recepción de toda la sensórica que se está obteniendo. ¿no? Hay tres routers porque está la solución vertical de iluminación, la solución vertical de riego y la solución vertical de parking, por ejemplo. Pero, y cada uno usa su propio router y cada uno usa su envío de comunicación a internet y demás. Es decir, cada uno usa su tarjeta SIM para enviar su dato, con lo cual parece una solución o parece un, un caso bastante, bastante obvio en el cual se podría colaborar. ¿no? Una única tarjeta SIM sería capaz de enviar todos los datos, todos los datos se podrían centralizar o compartir en el mismo sistema para que la decisión fuera más inteligente. ¿no? ¿Y por qué no el sensor de la plaza de parking no puede interactuar con el sensor de iluminación o de eficiencia energética o de riego para que la decisión fuera más inteligente? ¿no? Al final tenemos que pensar que son sensores que están recibiendo información y que cuanto más información tenga ese cerebro, más inteligente será la decisión que pueda tomar. Si no nos hablamos unos con otros, la decisión difícilmente podrá ser, podrá ser más inteligente. Yo creo que la, el software o producto que no, que no cumpla esa filosofía no va a tener un futuro en el mercado, sobre todo en la integración. Ya como estamos acabando, van a permitirme un pequeño comentario entre jocoso y reflexivo sobre las Smart Cities. Eh, y tiene algo que ver con la analítica, ¿eh? Dice que en estos últimos años estamos sufriendo una especie de epidemia que depende dónde se coloquen a los físicos en la actividad empresarial. A la caída del eh, muro de Berlín, supuso que muchos eh, físicos que trabajaban en proyectos nucleares de alta intensidad se vieron sin trabajo. Lo primero que hicieron, se metieron en el sector financiero. Hicieron algunas ecuaciones fabulosas que destrozaron el mercado. Lo destrozaron terriblemente. Hay un tal de ellos, se llaman Scholz, que además le dieron el premio Nobel para gran vergüenza a los economistas, que hizo un algoritmo horripilante. Perdió, yo voy a citar mi memoria porque no lo he preparado, como 6 billones de dólares. Una cosa así. Bien, pues estos señores, claro, el sector financiero les mandó fuera. Y la crisis ayudó a mandarles fuera. Han encontrado el acomodo en las smart cities. El gran problema es las Smart Cities ocupadas por los físicos. Eh, ojo, eh, no lo digo yo que puedo ser de colmillo retorcido. Lo dice la UNTAD, la, la Organización de la ONU para el Desarrollo, acompañada de una empresa tan poco desconfiable como es Intel. Los dos han hecho un informe recientemente, hace seis meses creo yo, en que habla de las Smart Cities y sus críticas, en el cual dice que ojo con lo que hablamos y los físicos de por medio. Si hay algún físico no quiero meterme con él, ¿eh? son gente encantadora. Pero lo malo es que a veces se dedican a actividades peligrosas. Punto final. Pues nada, gracias a todos y nada, ya hemos, hemos terminado. No, no, <risa> ah, bueno, hay pregunta, entonces sí. <risa> a ver. es el micrófono? Sí. Toma. Bueno, gran eh, charla. Eh, bueno, lo que has comentado, el de la red, yo conocía la de Sigfox, eh, están hablando de que va a salir un nuevo estándar que, que de alguna manera, pues, claro, en el IOTS el gran problema es eh, de alguna manera pues que la banda sea, eh, eh, no, no te la pueda interferir y que tú puedas ir al sótano a la planta menos dos y te llega a cobertura, que, que actualmente pues no hay una solución. Entonces, eh, sí que me has comentado lo de Lora, lo he estado viendo, y yo no sé qué grado de cobertura hay aquí, en, eh, aquí en, en, en España, ¿no? Y esto por una pregunta. Y luego, referente a... a bueno, los estándares, ¿no? Eh, no, no, no, la persona, eh, perdón, de, que parece que es de Bilbao, ¿no?, del País Vasco. Sí. Sí. Eh, y todos también, ¿eh? Todos sí. Ah, bueno. Empecé y... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no eh, veo que estás intentando vender productos de Machine Learning de alguna manera, ¿no? Y bueno, no yo, creo, yo creo que ya se está de alguna manera internacional, eh, internacionalizando esto de la problemática de cómo se vende esto, ¿no? De hecho, había una gran charla en el PyData de, de Berlín hace, hace dos, dos semanas que... <coughs> una consultora pues explicaba exactamente la misma problemática en, en Londres y eso es que iban dirigidos al sector sumamente mejores preparados, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es complicado vender ese tipo de, de producto. Muy, muy complicado. Por, por, por dos razones, ¿eh? Una por la parte de la oferta y otra por parte de la demanda. Por la parte de la oferta que no tenemos bien concebido lo que queremos decir. O sea, yo creo que ahí tenemos un problema de explicación grave ¿eh? y por la parte de la demanda, que, no, que no, todavía no lo ha formado, no se ha formado la demanda, no se ha formado. Los economistas, recurrimos a, un, a uno que se llamaba la ley de Sey, que era un francés que decía, toda oferta crea su propia demanda. Pero como no tenemos la oferta todavía perfectamente estructurada, va a ser más difícil que los británicos, que son excelentes vendedores. Entonces, yo creo que ahí tenemos el problema, pero tenemos que intentarlo. Yo calculo que la eclosión del mercado de, de Machine Learning, pero bueno, esto jugará a futuro... Ya, ya veremos de aquí, será de aquí a dos años. De aquí hasta dos años estaremos haciendo fintas, porque tampoco la situación económica está muy bollante y yo no veo a las empresas todavía eh, renovando mucho su parque. No lo veo, ¿eh? Yo creo que, y además va a ser un problema de tipo generacional. Yo creo que cuando la gente joven entre sabiendo, sabiendo fundamentalmente computing y sabiendo estadísticas a estar en, en los puestos de gestión, entonces sí se ve, sí habrá necesidad. Ahora, yo le he hablado, el otro día, el otro día le escribía a un catedrático eh, hablando de este tema y me decía, Joder, no utilices el término algoritmo, que la gente no lo entiende. ¿Cómo, ¿Cómo podemos vender algo que no sabemos cómo se llama? Pero bueno, es un problema grave, y muy grave. Pero no obstante, no hay que desanimarse, ¿eh? o sea, pues hay que estar ahí. A nosotros pues, nos van saliendo nuestras pequeñas cositas. Somos una empresa pequeña, no tenemos problemas de grandes de grandes nóminas. Sin embargo, una empresa de Madrid, con la que estuvimos hablando recientemente, que tiene un equipo voluminoso de gente trabajando en esto, sí están bastante desesperados. O sea, pasaron de facturar 2 millones a facturar 6 millones, y en la circunstancia de 6 millones se encuentran mucho peor que la de 2 millones. Por el crecimiento de personal, por el trabajo, por las labores administrativas. Pero bueno... Alguien tiene que estar delante y esta vez nos ha tocado a nosotros intentarlo. Si hay algún voluntario más nos sumamos a ellos ¿sí? y luego compartimos con el resto de la gente. Claro, claro. No sé si te ha servido la explicación. Sí, bueno, eh, ¿Es yo mía? espero yo espero que, que, que entre más en madurez el mercado español en, en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Sí? eh, falta, no sé, es que hay tantas cosas por hacer. Yo, eh, estaba viendo el otro día, por ejemplo, en Alemania, que el sector retail pues hay empresas que ofrecen servicios de machine lending para incrementar sus, sus ventas. Y eso sí que lo entiende la, el, el pequeño comercio. De decir, oye, eh, te voy a poner el precio porque te voy a coger todos los datos y te voy a determinar el precio para que vendas un 15% más. Y te, y te lo voy a hacer. Y lo entiende. Aquí se lo dices a lo mejor a alguien y, y dice, eso es sello es, eh, más, ¿no? Para la parte de logística también, empresas grandes es una, es una buena solución y también supone un ahorro de costos muy importante. O sea que eso también sería una opción. Y respondiéndote a lo que me comentaba, decía que conocía Sigfox para los que no que conozcáis Sigfox es una empresa francesa que se encarga, está especializada en, en el transporte del dato para proyectos IOT, lo que es una operadora de comunicaciones tradicional, un Movistar Vodafone Orange, pero especializado en, en IOT. Sí que es cierto que aquí en España han llegado a un acuerdo con Avertis Telecom y dan una amplia cobertura en todo el territorio nacional en España y han llegado con acuerdos con otras teleoperadoras en otros lugares del mundo para ofrecer eso los, la diferencia de precios un minuto, me están echando ya, la diferencia de precios es abismal, ¿eh? entre una comunicación tradicional y una de este estilo Sigfor, luego si quieres lo, lo hablamos en cuanto a Lora, como decías eh, hay operadoras que están intentando implantar comunicaciones Lora aquí en España como Orange, pero es cierto que la cobertura de momento es bajísima yo he sido de los pocos que he probado la cobertura Lora en, en, en Madrid, porque solo hay un repetidor ahora mismo y encima tienes que estar en la finca, en Pozuelo, que es donde lo tienen, o sea, que es eh, eh, casi demostrativo, ¿no? O casi, casi simbólico. Pero al final, como, como Lora es un estándar, sí que hay empresas que se encargan de coger ese protocolo y llevártelo a tu solución, llevártelo a tu producto. Con lo cual, si tú quieres eh, comunicar una Smart City usando comunicaciones Lora o Red Lora One y demás, bueno, pues hay empresas que se encargan de coger ese estándar, coger ese protocolo abierto, eh, hacerte el software o emplearlo ponerlo en tus repetidores y que toda la comunicación que tú necesites desde el menos dos hasta el transporte del dato hasta hasta arriba pues se haga a través de, de ese protocolo con el ahorro con el ahorro de costes que, que supone si quieres ahora ahora lo comentamos fuera bueno. Pero, tenemos que ir finalizando ya bueno pues nada ya, ya, ya, ya hemos acabado <risa> Venga.